Hola a todos, pues aquí estamos otra vez en el reto, en el directo de los retos de la tribu entre especies que tenemos todos los lunes a las 3 de la tarde hora de Madrid. Vais entrando poquito a poco, Lo había, todavía no me entero muy bien cómo va esto, entonces lo habría programado, pero no he conseguido que funcione, entonces he empezado un vídeo nuevo, pero ya me estáis encontrando, fenomenal. Muy bien, pues lo dicho. Empezamos con un nuevo reto de los lunes aquí en la tribu entre especies, dentro de este reto global que tenemos para el 2019, que consiste en aprender a amar un poquito más como los animales. Amar como las animales es nuestro reto para este 2019. Y dentro de este reto, cada ciertas semanas vamos proponiendo un pasito más, un reto nuevo que nos va acercando a nuestro reto global. Estuvimos con el silencio Hemos estado con la crítica, ha sido súper interesante y bien profundo el trabajo que hemos hecho, cada uno y entre todos, y hoy quiero empezar con uno nuevo. Y sé que tengo eh, todavía que contaros sobre el viaje que vamos a organizar a Borneo, que será a de octubre de este año, y lo voy a hacer al final de este, de este vídeo, y también grabaré un vídeo sobre el tema en estos días y lo publicaré en en el grupo de La Tribu, aquí en Facebook, probablemente también lo suba al canal de YouTube. Pero quería seguir, estamos con un trabajo súper intenso y quería seguir con el trabajo que estamos haciendo aquí en La Tribu. y eh, Bueno, pues han sido varias cosas las que han estado pasando esta última semana con el último reto que tuvimos con, lo de la, con los 21 días sin criticar con cada uno de esos aspectos desde donde lo hemos ido viendo, hemos visto que lo de criticar no, dejar de criticar no es tan fácil. Hemos aprendido un montón de nosotros mismos y hemos aprendido un montón también sobre los efectos de la crítica al intentar dejar de hacerlo. <risa> y también hemos aprendido qué significa crítica, ¿no? A muchos niveles, como no solo al nivel intelectual, sino sobre todo al nivel energético, ¿verdad? Lo habíamos notado. La crítica la hemos notado en nosotros mismos, la hemos notado cuando la, la, la hacemos y cuando la recibimos, ¿verdad? Y no mola, no mola demasiado. O por lo menos hemos descubierto que hay otras maneras con las que se está mucho más a gusto y se es más feliz. Vais viendo que todos estos retos tienen, empiezan por mirarnos a nosotros mismos. Eh, pero siempre terminan por, una vez que ya hemos visto cosas en nosotros mismos, aplicarlas en la relación con nuestros animales. Y quiero que esto os quede claro, o sea porque antes alguien comentaba, estamos viéndonos a nosotros mismos más que a los animales, pero al final cambia la, la relación con los animales. Bueno, es que, a ver, este reto, como todo lo que hacemos desde Entre Especies, como todo lo que yo propongo... Eh, tiene que ver con cómo aprender a ver a los animales tal y como son y ocurre que si tú no te has visto a ti mismo y no te conoces es muy difícil que veas al otro tal y como es. Si no te conoces a ti mismo vas a estar proyectando todos los aspectos de ti mismo que no conoces que no, y, a, y, hasta los, y sobre todo los que no aceptas aquí y allá en todo el que conoces, no solo animales, personas, situaciones, todo se va proyectando en tu vida, una y otra vez. ¿Cómo puedo parar ese efecto espejo? O por lo menos reconocer ese efecto espejo para poder ver que del otro en realidad a lo mejor no es el otro, sino yo. Conociéndome a mí mismo. Estamos en un momento de cambio en nuestra manera de percibir, os lo digo en casi en todos los vídeos, porque es casi la información más importante en este momento. Para nosotros los humanos. Estamos en un momento de cambio que tiene que ver con un cambio en nuestra manera de percibir. Llevamos mucho tiempo percibiendo desde la mente, desde el tercer chakra, que está relacionado con el hígado, con el bazo. El hígado, esa energía, tiene que ver con la vista, tiene que ver con la mente. Medicina china lo tiene súper controlado, eso, el taoísmo. Eh, entonces percibimos desde ahí, desde la vista, desde la razón, llevamos mucho tiempo percibiendo ahí y poco, y poco a poco empezamos a dar también más importancia a lo que percibimos desde el sentir. Y ese, ese es el cambio que se está produciendo en nosotros como especie. Estamos empezando a dar más importancia a otras maneras de percibir, sobre todo a todo aquello que viene en, eh, del percibir desde el sentir. Cuando percibimos desde el sentir, además, nos estamos dando cuenta que nuestra realidad y las cosas de las que somos capaces, las cosas que hay a nuestro alrededor, cambian. No son las mismas que percibimos cuando percibimos desde la mente. Y es normal, no son lo mismo. Pero bueno, este no es el tema de este directo, de este vídeo, pero sí es el tema de todo lo que se propone desde Entre Especies. Porque ocurre que a los animales, tal y como son, les vamos a percibir cuando empecemos a percibir desde el sentir. Y además, no solo eso, sino que ellos perciben desde el sentir. Para entenderles de verdad, necesitamos aprender a percibir nosotros desde el sentir. Necesitamos por lo menos haber experimentado algunas veces en nuestra vida la diferencia en una situación desde el sentir a desde el pensar. es Percibir una situación desde el pensar o desde el sentir. Porque ahí están las diferencias entre que hay entre unos y otros. Las diferencias a la hora de, de, de, de hablar. Entonces, para realmente poder comunicar con ellos y entendernos, necesitamos percibir desde ese sentir, estar desde el mismo sitio. Si nosotros nos comunican desde aquí y otros desde aquí, no nos vamos a encontrar. Mi mente me puede contar qué tal, pero, pero no, él no está ahí. Es una interpretación de la mente. Si le quiero encontrar de verdad, tengo que estar en el mismo sitio donde esté él. Para verle de verdad a un animal o a quien sea, necesito antes haberme visto a mí mismo. Y por eso estos retos siempre empiezan con nosotros y terminan en la aplicación de lo que he aprendido en mi relación con mi animal. ¿Qué es lo interesante? Y de hecho, funciona. Funciona ya, lo estamos viendo, porque la gente que lo ha ido haciendo ha ido contando cómo ha ido notando cambios en la relación con sus animales. Entonces, nos estamos ocupando de nosotros mismos lo necesario para poder ocuparnos luego de esa relación, de poder ver a mi animal tal y como es, de poder entenderle tal y como es, y por lo tanto, si quiero parecerme un poco más a él en la manera que tiene de amar, pues sabré cómo hacerlo, porque sé desde dónde lo hace porque he ido buscando y encontrando ese lugar común que tenemos, que podemos llegar a tener. En este, si estamos en la mente no lo tenemos, pero si bajamos al corazón sí lo tenemos. ¿Sí? Estoy segura que me habéis entendido. De todas formas, dejadme por aquí los feedback, aprovechar que esto es un directo y no un vídeo grabado para irme contando. Hola a los de Madrid, hola a los de Mallorca, a los de México, a los de Buenos Aires que antes me han escrito que estarían conectados... Hola a todo el mundo, fenomenal, pues seguimos. Entonces, el reto que propongo a partir de ahora y durante varias semanas además, todavía no os puedo decir cuántas, porque sabéis que a final de mes me voy a Chile y no sé si vamos a terminar, no sé, no sé vamos a ver, ahí habrá que organizar esto del reto, tengo que ver cómo organizarlo porque mientras, cuando estoy de viaje, Nunca sé exactamente si voy a, poner a tener acceso a los directos, pero lo voy a intentar, desde luego. Pero a partir de hoy empezamos un reto dentro del reto global de amar como animales que implica vivir más y mejor, sobre todo cómo ayudar a nuestros animales a vivir más y mejor. ¿Qué tiene todo esto que ver en aprender a amar con los animales? Pues esto os lo explico al final del vídeo. ¿Por qué? Se basa, este reto se va a basar en algo que yo he ido aprendiendo, he ido observando en todos estos años que tengo como comunicadora y terapeuta de animales y sus personas. ¿Y sus personas por qué? En Entre Especies hacemos terapia comunicación y terapia con animales y sus personas porque hemos visto que el vínculo que tenemos con nuestros animales es súper intenso con todos, no solo con uno, con todos nuestros animales, hasta con el que no entendemos para nada, que nos parece el más raro del mundo, o hasta incluso hay gente que tiene algún animal que le parece que le quiere hacer la vida imposible. Incluso con ese, el vínculo que tienes es muy especial, muy intenso, se puede aprender un montón de él y también se puede encontrar un montón de tesores en esos vínculos. Incluso en los que nos, nos, nos comen la moral, ¿no? Entonces, desde Entre Especies trabajamos así, y de hecho tengo un vídeo en el canal de YouTube, luego lo pondré aquí debajo, el link para que lo podáis ver si no lo conocéis, en el que hablaba sobre el vínculo con nuestros animales. Bien, creo que fue además uno de los directos que hicimos desde aquí, desde el grupo de la tribu, antes de empezar con los retos. Bueno, pues ahí no me voy a, no voy a volver a contar todo lo que cómo es esa relación, ese vínculo que tenemos con nuestros animales, eh, sobre todo a nivel energético, pero el caso es que... Cuando empiezas a percibir desde el corazón te das cuenta que todo está conectado. Puedes sentirlo. No es que lo pienses, no es que te cuenten una teoría, es que lo notas tú. Todo está conectado. Yo puedo sentir a mi gato que está allí, yo puedo sentir a mi, mi, mi prima que está en Barcelona. Eh, esta mañana alguien me contaba cómo su hijo, desde otro país donde está de Erasmus, ha podido sentir a su tía en los momentos antes a que ésta muriera se ha podido, despe se ha podido eh, despedir, ¿no? ¿por qué? Porque todo está conectado y estas cosas pueden pasar cuando empiezas a percibir desde el corazón. Esta es la magia que nos tienen eh, guardada nuestros animales y que nos a la que nos llevan cuando intentamos, la gente que viene a los cursos para aprender a comunicar con sus animales, se lleva este regalo, se lleva que ha aprendido a conectar con toda la existencia, con todo lo que está vivo. Y a descubrir que hay mucha más vida de la que pensábamos que había en un principio. ¿no? Bien, pues desde el saber que todo está conectado, las relaciones que tenemos con nuestros animales son importantes también eh, en cuanto al tipo de vida y la salud que ellos tienen. Esto lo vemos en las, en las sesiones. Los comunicadores, pero no solo los comunicadores, yo ahora ya veo mucha gente que no comunica con animales, pero que también se ha dado cuenta de esto. Eh, educadores, eh, felino, terapeutas, felinos, eh, caninos, eh, hay gente que trabaja con, tra con caballos, hay trabajos muy bonitos ahora mismo con caballos que también se dan cuenta de esto y, y, nos, y nos lo hacen ver. ¿no? Ya cada vez nos estamos dando más cuenta, ¿por qué? Pues porque estamos bajando nuestra percepción cada vez más al sentir. Y desde ahí es inevitable, lo notas, lo sientes. Y a lo largo de todos estos años, todas las problemáticas que he ido tratando, todos los casos que he ido tratando, me he dado cuenta eh, de, de cómo nosotros a veces, sin querer, tiramos, no, solo, no es solo cómo vibramos unos con otros y que esto pueda hacer que eh, mi problema pueda enfermar al de al lado. Sea animal, sea mi hijo, sea mi, per, mi pareja incluso. ¿no? Porque da, da igual, pasa con todos. ¿no? Esto lo explico en el vídeo del vínculo, es mejor que lo veáis allí. No es solo eso, sino que... Eh, no sé si sabéis, hemos dicho habla, vivir más. ¿no? Vivir más, ¿cuánto vivimos? Bueno, pues no sé si sabéis que la medicina china... Nos habla de cómo la energía vital, o sea, toda la capacidad de, de, de vida que tienes, la guarda tu riñón. En concreto, uno de tus riñones. El otro se dedica más a la energía sexual. Pero los dos son un poco los que guardan, los riñones son los que guardan la energía vital. La cantidad de energía que vas a vivir, ¿no? que vas a durar como tu pila, por decirlo de alguna manera. Según vas viviendo vas gastando esta energía y cuando esa energía se agota mueres. Por eso eh, cuando eh, las, las insuficiencias renales eh, bueno, por eso, y sí, por mil cosas ¿no? porque van parando, pero en las insuficiencias renales se acaban parando por todos los órganos, no, empieza a ver un fallo de todos los órganos y al final mueres. ¿no? Eh, en el riñón, por lo tanto, guardamos la energía vital, la energía que vamos a vivir, ¿no? nosotros y los animales, nosotros somos animales, lo recordamos una y otra vez, ¿verdad? Bien, pues entonces, cuando sabes esto, lo primero que piensas es, vale, ¿cómo guardo yo esa? O sea, ¿cómo hago para no gastar yo esa energía eh, de riñón? o recuperarla. Bueno, recuperarla hay pocos métodos, la verdad, y no es el tema de este de este vídeo exactamente, pero hay pocos para recuperar, hay muy pocos métodos y lo que se puede recu recuperar, la verdad, es poquito en principio. es poquito. Entonces, lo que nos tiene que importar primero es no perderla. ¿Cómo no se pierde la energía de riñón así fácilmente? Pues durmiendo suficiente, el descanso nocturno es importante, 7-8 horas, cada uno lo que necesita. Dormir lo suficiente y no dormir demasiado, porque dormir demasiado puede empezar a consumir energía de riñón. No sé si, yo es que soy un poco dormilona, yo duermo, yo de hecho mi, mi problema es dormir lo suficiente, pero cuando duermes más, cuando te tiras a lo mejor tú un día dormitando, porque a lo mejor te diste una paliza o porque estás de bajón, o cada uno por lo que sea, pero duermes largo y no te levantas y te quedas ahí remoloneando y sigues durmiendo un poquito y te levantas, no sé si lo habéis hecho alguna vez, te levantas cansado. Te levantas cansado porque después de recuperar empezaste a gastar, a, a consumir energía de riñón, estar parado, es... Eh, para la energía del cuerpo, para todo y hace que el riñón tenga que tirar más de la energía también, ¿no? Entonces, dormir lo justo y suficiente es lo que necesitamos. También comer bien, comer bien y de nuevo comer lo justo. No comer demasiado para que el cuerpo no necesite gastar energía en, en procesar todo lo que has comido. No comer demasiado poco para que el cuerpo tenga que tirar de ahí de reservas también. Y, y comer sobre todo alimentos que nutren, alimentos que nutren, esto es importante. Alimentos que realmente tu cuerpo necesita y le aportan algo. No alimentos a lo mejor demasiado procesados o, eh, o incluso alimentos que no nutren nada e incluso envenenan un poco el cuerpo, con lo cual el cuerpo tiene que invertir una energía extra en destosificar, incluso si tú no lo notas en la detoxificación. Pasa mucho con intolerancias así suaves como el gluten o los lácteos, ¿no? El cuerpo, en vez de ayudar al cuerpo, lo que hacen es tirar de la energía del cuerpo. Entonces tú, en vez de nutrir, por mucho calcio que tuviera la leche, que no tiene tanto, eh, al final gastas más energía en, en, en, en detoxificar el cuerpo que en, que en lo que te pueda nutrir ese alimento, ¿no? Entonces, también el comer bien, el comer lo justo y también el ejercicio justo. O sea, hemos quedado que si te quedas apoltronado en el sofá todo el día, acabas agotado, con dolor de cabeza, mal, ¿verdad? No, no se está bien. Una cosa es lo que la mente te dice, ¡ay, todo el día ahí tirado sin hacer nada, qué guay! Luego lo haces y dices, me duele todo, no me siento bien, pues tampoco no para tanto, ¿no? Entonces, ejercicio, ejercicio, pero lo justo, porque también esas palizas que se pega uno en el gimnasio, que sales al final del día, muchas veces la hace la gente encima, van cansados, se meten en el gimnasio y acaban y salen, ah, van cansados pero estresados. Entonces se meten al gimnasio y se meten tal paliza que luego ya no tienen energía ni para estar estresados. Y piensan que salen machacados pero calmados. No, no, no estás calmado. Estás agotado, no te da la energía, no te da la energía ni para estar estresado. Hay un punto de activación de la energía que te da vitalidad, ese es el punto justo, eh, apropiado de, de ejercicio. Cuando acabas agotado, estás tirando de tu energía de riñón. Todo, como ves, necesita su punto, en medio, su punto medio, su Tao, su camino de en medio. Bien, pues esto es igual para nosotros que para los animales, así en general, ellos también necesitan dormir lo suficiente pero no demasiado, normalmente los animales que viven con nosotros y que no viven en pisos, sobre todo gatos, pero también perros, eh, necesitan que les saquemos, necesitan, y si los gatos no pueden salir porque se estresan y porque a veces no es, la mayoría de las veces no es muy buena idea que un gato que no está acostumbrado a salir salga, pero por lo menos ponerle, jugar con ellos, ponerles gincanas, hacerles cosas que estén activos, no dejarles dormir todo el día. Cuando duermen todo el día las cosas no están bien y si están bien van a dejar de estarlo porque su energía necesita estar activa. vale Entonces, jugar con ellos, estar con ellos, darles vidilla, vale cuando ellos quieren también, no les estreséis, ¿vale? cuando ellos quieren mantenerlos, a que se puedan mantener activos. Si son perros tienen que salir, incluso si tienes un jardín, Oler, dará vueltas, tal, pero ellos necesitan, dar vueltas por el jardín, quiero decir, estará haciendo, moviéndose todo el rato, pero ellos necesitan salir de ahí, también los perros necesitan olfato, oler cosas nuevas, eso les estimula un montón, también la inteligencia, ¿no? eh, salir, dar vueltas por sitios nuevos, correr por lugares nuevos, es como nosotros, Entonces, si nosotros estuviéramos todo el rato encerrados en un mismo lugar, eh, estaríamos agobiados, necesitas, dices, voy a salir a dar un paseo a tomar aire el aire pues ellos igual, incluso más, porque tienen aún más conciencia de salud y de conexión con su cuerpo que eso es a lo que vamos ahora, que es la parte que, que he aprendido ¿no? todo esto está en los libros, todo esto que os estoy contando está en los libros libros de medicina china, está en los libros pero ahora voy a ir llegando poco a poco a algo que no está en los libros eh, pero quiero repasar todo esto el ejercicio, el ejercicio justo también, yo a veces veo gente que se va a hacer bicicleta con su perro detrás, está fenomenal tu perro te va a seguir al fin del mundo pero ten cuidado vale, ten cuidado, eh, haz un ejercicio en el que puedas ver si él también realmente tiene toda esa energía o está forzando la máquina porque no, que no quiere perderse, ¿sabes? o quiere ve que te lo estás pasando pipa y quiere pasárselo pipa contigo pero que realmente su energía está forzando que no sea forzar que sea estimular ¿sí? eh, más eh, cosas con las que podemos apoyar igual que apoyamos nuestra salud la de nuestros animales eh, bueno, lo que he dicho, no, la comida apropiada a ser posible, téstala. sea un pienso bueno sea un pienso medio el que le das, téstalo, que le nutra Vale, yo hace poco tuve que testar a mis animales otra vez y realmente había un pienso que sí, que es el que más les gusta, pero no les nutre. Pues he tenido que buscar y buscar hasta que encuentro uno que sí les nutre. Cuando les doy pienso, si puedes darles comida menos procesada, va a tener menos toxina, su, energía, su cuerpo va a necesitar menos energía para procesar ese alimento y va a sacar mucho más de beneficio que de merma de energía de riñón. O Se me entiende, espero. Entonces, testa la energía, la, la, el alimento e intenta que sea lo más natural posible, el tuyo y el suyo. Y que no tenga, eh, no le dé también las golosinas que les damos, muchas de las golosinas del supermercado tienen más azúcar que otra cosa. El azúcar a ellos y a nosotros nos embota, a ellos incluso más, es, no es bueno. ¿no? Y tira mucho de la energía de riñón, tira muchísimo de la energía de riñón. Entonces, Darles golosinas naturales que existen, que les puedan sentar bien, pero que igual, que también estimulen, que les dé, no solo estén ricas, sino que además ayudan al cuerpo. O por lo menos no le restan. ¿Vale? Ahí estamos cuidando de la salud de nuestros animales. Eh... Me dice, Rosana dice, tengo dos mastines enormes, salimos tanto, no tanto como yo quisiera pero vivimos en una zona de parque natural. Lo que más disfrutan, mira, como yo, eh, lo que más disfrutan es el olfateo. Claro, es que para ellos es súper importante. Dice, claro, tú, dos mastines te los llevas detrás corriendo de una bicicleta, te los cargas, vamos. Ellos necesitan por lo menos, podrán a lo mejor andar durante horas, pero necesitan su ritmo, no el tuyo, claro. Ahora dice, son sus, ahora eso sí, sus 16 horas de sueño no se las quita nadie. Bien, no ¿cuánto? No lo sé, pero tienen que estar estimulados para que no sea que estén durmiendo por aburrimiento y porque no tienen otra cosa que hacer, sino porque realmente es un sueño que necesitan. Ellos tienen esa inteligencia dentro. Si tienen estímulo, van a estar en el estímulo hasta que se quieren dormir. ¿vale? Un estímulo suave, un estímulo, ya os digo, no estresante, ellos saben elegir y va a funcionar muy, van a saber cómo funcionar, cómo, cuándo, cuándo dormir, cuándo espabilarse. De hecho, eso de dormir a como hacen muchas veces, es bueno, es buenísimo, ¿sabes? Pero a no pasarse todo el día durmiendo. ¿Vale? Que no sea por aburrimiento. Eh, bien... Eh, Ahora viene la parte en la que cómo, cómo la relación con nosotros puede ayudarles a eh, tener una vida más larga y más sana, con una mejor calidad de salud durante eh, el, el tiempo que puedan vivir. La mayoría de nuestros animales, bueno, sí, digo la mayoría porque están las tortugas, hay algunos eh, pájaros también que, viven un montón de tiempo, pero la mayoría, los gatos, los perros, los caballos, viven menos que vive el hombre. Entonces, normalmente somos nosotros los que les sobrevivimos a ellos. Eh, pero, sí intentar que tengan la vida tan larga que puedan, tan larga como la pueden tener. y ¿Cómo podemos apoyar esto en nuestro día a día, con nuestros actos y nuestra actitud? Pues... Eh, Aquí es donde yo me he esperado un momento que leo esto que me estáis diciendo. Tengo 11 perras rescatadas del maltrato de la calle. Las amo, son mis hijas, les doy. Vale, que las quieres mucho, fenomenal. Y Rosana, otra vez de los mastines, yo creo que son dormidores sociales. <risa> Tienen mis ritmos y duermen a mis horas, más el plus del siestón largo. <risa> Ok. Eh, dormidores sociales. <risas> Mis gatos también. <risas> Tengo esa suerte. No me despiertan. Dormimos el mismo tiempo. Si me despierto yo, normalmente se despiertan ellos también. Eh, bien, en lo que estábamos. Vale, ¿cómo con mi relación puedo tirar de... de quitar vida a mi animal o ayudarle a, a darle, quitar vida me refiero a gastar su energía de riñón, que no implica que yo la gane, ¿eh? solo estoy perdiéndola yo y además tirándola de la de mi animal eh, lo digo por si hay, hay gente con intenciones vampíricas o que se olvide, esto no funciona para que tú vivas más, esto solo, vive para, solo funciona para hacer vivir menos lo que tienes alrededor y tú mismo ¿vale? Se, los, los taoístas Vienen observando desde hace tiempo que la especie humana tiene el riñón cada vez más débil. Eh, de hecho, se entiende todo médico chino parte del supuesto de que quien sea que van tratando tiene una debilidad de riñón. Porque se ha ido pasando ya de antepasados y tenemos un riñón que se consideraría enfermo. Nosotros es lo que tenemos, pues es lo que tenemos, pero es lo que se consideraría enfermo en cuanto a débil me refiero. ¿vale? Poca energía. Eh, entonces, ¿esto por qué puede ser? Pues fíjate que me he dado cuenta que nosotros tiramos mucho más de la energía de riñón de nuestros animales y por lo tanto seguramente también de todos los que tenemos a nuestro alrededor y desde luego de nuestro riñón cuando estamos cuando no estamos en presente. Date, o sea, Casi siempre. Si decimos que venimos de mucho tiempo de estar percibiendo y, y, y, y, y, y identificándonos con nuestra mente, que ya os he dicho en más de un vídeo, yo creo, los cursos a todo el mundo, todo el que pasa por el nivel 1, esto lo, lo, sabe, lo sabe ya. Eh, cuando estamos en la mente, estamos siempre en pasado. La mente no sabe estar en presente, no tiene la capacidad de estar en presente. La mente el recibe los estímulos del sentir, que es lo que siempre es presente, y lo procesa, siempre es pasado. Entonces, si llevamos tanto tiempo viviendo en la mente y percibiendo y moviéndonos desde nuestra mente, llevamos un montón de tiempo percibiendo desde el pasado, aunque sean unos instantes, es desde el pasado. Cuando estamos en pasado, estamos tirando de nuestra energía de riñón. Estamos estresando a nuestra energía porque no estamos alineados con nuestro ser y el ser, como la palabra dice, es el ser, es siendo, o sea, presente, <ríe> es en el presente. Cuando estamos demasiado en la mente, tiramos de nuestra energía de riñón y tiramos de la energía, nos volamos de hecho, es una de las maneras de explicarlo, perdemos tierra, nos volamos. Y al perder tierra, nuestros animales eh, no tienen la raíz para... Eh, o sea, no, no tenemos la raíz, perdemos nuestra raíz y buscamos la raíz en nuestros animales que suelen ser eh, quienes más tierra tierra y más raíz tienen a nuestro alrededor. Nuestros animales y nuestros hijos que vienen todavía con su raíz y muy con, con la capacidad de estar muy en el presente. Pero también de ellos tiramos. De hecho, a veces yo veo gente que no es con sus animales, sino con sus hijos, y parece que los utilizarán como si fuera una batería. ¿Vale? Eh, no, no es consciente, porque no sabemos cómo funciona esto, Se lo estoy contando para que lo sepamos, eh, Pero ocurre. Entonces, necesito pasar cuanto más tiempo en alineado con mi ser, o sea, en presente, alineado con mi ser puede, puede llevar a confusión con conceptos de, de nueva era no, no no me refiero a eso alineado con mi presente con el ser, con el sentir ¿vale? desde ahí no estoy estresando mi riñón no estoy tirando de mi energía no estoy perdiendo mi raíz y no estoy necesitando cogerla en raíz de mis animales eh, ¿cuándo, ¿cuándo me pasa esto? Ya os digo que normalmente, o sea, el tipo de vida que llevamos hoy en día nos pasamos así la mayor parte del tiempo. Pero empieza a ser patológico y tirar realmente de una manera grave de la energía de riñón de nuestros animales en algunos momentos, como cuando somos demasiado mentales, demasiado controladores, cuando, cuando si tenemos esta etapas O somos de personalidad, de tenerlo todo muy controlado, muy en su sitio, no nos gustan nada los cambios y necesitas tenerlo todo razonado y colocado. Eso es la mente. El corazón es más de fluir, es más caótico, no tiene casillas para cada cosa. Entonces, si yo vivo muy en estructura, la estructura es mental, eh, no, es que sea, no es que no, no sea buena. Es buena en su justa medida, como todo. ¿no? Pero cuando, si vivo demasiado en la estructura, en el control, estoy perdiendo eh, tierra. Estoy yendo a mi globo de estructura, la estructura que yo pienso que es la mejor, que ya sabemos, porque solo hay que relacionarse un poco, que no es la del de enfrente ni la del otro. O sea, estoy en mi globo, en mi globo, que a lo mejor a mí me funciona, pero es mi globo. Y es un globo. O sea, me hace perder tierra. ¿Vale? Cuando pasa demasiado tiempo en mis estructuras mentales, estoy tirando de... estoy estresando mi riñón y estoy tirando también de la energía de riñón de mis animales de más. También pasa cuando estoy estresado, cuando estoy demasiado estresado a nivel... a cualquier, a cualquier tipo de estrés. O sea, si estoy demasiado estresado a nivel eh, intelectual o pues eso, con las prisas de no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. ¿A quien le suena? ¿no? no me da tiempo, no llego, no llego, no llego. Eso es un estrés constante que tira de mi energía de riñón y tira de la energía de riñón de los quienes están alrededor. Y no es solo el momento en el que estoy sintiendo no llego, es una actitud de base que va tirando de, la, de esa energía. Me va desenraizando y va tirando de esa energía. También el estrés emocional. Cuando estoy en un bloqueo energético, em, perdón, emocional fuerte, también estoy tirando, de, la, de estoy perdiendo mi raíz, es como que me meto de nuevo en mi globo y esta vez no es un globo de estructura mental, es un globo emocional. ¿no? Eh, de repente ponte que... te Yo qué sé, pues tienes... Eh, puede pasar en más, más, más a un nivel más continuado, pero por ejemplo, te deja tu pareja y entras, te da un bajón y todo ese... Ese dar vueltas sobre tu propio dolor emocional, tu, tu, tu pérdida, tu pérdida, tu dolor de pérdida, tu dolor de pérdida, no sales de ahí, te bloqueas, sigues y arrastras eso, todo el tiempo que estás arrastrando la emoción en vez de vivirla, transformarla y soltarla, todo el tiempo que arrastras esa emoción y estás en, en tu pelota emocional, estás perdiendo raíz, te estás perdiendo el presente y estás tirando de tu energía de reunión y de la energía de riñón, de quienes están ahí bien enraizados, que suelen ser, ya te digo, tus hijos y, sobre todo, tus, anis, tus animales. ¿Te están aportando a ti más vida, más tal? La verdad es que poquito o nada, no te enteras porque estás en tu pelota, o sea, no no te están aportando más energía vital, solo estás tirando de la suya, estás vampirizando, sin querer, todos lo sabemos, pero estás vampirizando. Eh... eh cuando... también actitudes que tenemos, a lo mejor una actitud de víctima prolongada, esto a veces es difícil de vérselo, ¿no? O una actitud de... un cabreo a lo largo del tiempo. Yo he conocido gente que se enfadó de pequeñito y no se, y no se acordó de, de, de dejar de estar enfadado, <ríe> o sea, no se le se, se olvidó de que estaba enfadado, siguió enfadado muchos, muchos años, hasta la... la, la hasta yo les he conocido, ya mayores, ese cabreo constante te está marmando a ti tu energía, te, te saca del presente, ¿no? Estás viendo tu estado real, lo que, est lo que está en el presente, estás arrastrando el pasado contigo. Eso te, te desenraiza y te quita energía de riñón también. Y al quitarte de energía de riñón, también está, al desenraizarte, también está desenraizando a tus animales, tirando de su energía de riñón, acortando su vida. ¿Me seguís? ¿Vais entendiendo? Estoy explicando todo lo, lo, lo más visual posible que, se me, que soy capaz por ahora. En fin, eh, si, me, si me seguís, sigo. Obsesiones, cuando me obsesiono con algo, ya sea un tengo que quiero perder peso, ta, ta, ta, pa, pa, pa, pa, y me obsesiono con eso, o quiero ser la estrella del rock, no sé qué, y me obsesiono. Digo obsesiono, ¿no? Cuando pongo un foco y no me descentro del foco, sino cuando entro en una obsesión o algo en lo que no puedo parar, más bien es algo en lo que no puedo parar de pensar o algo que no puedo parar de sentir. Esas obsesiones nos desenraizan, nos sacan del presente y tiran de esa energía de riñón y de energía vital que de nuestros animales. Mira, dice, dice Inés, mi marido tiene depresión, la depresión. Pues quien, quien ha vivido con alguien que tiene depresión o ha vivido la depresión eh, es, es tremendo, o sea, no, no puedes estar, no, no te das cuenta. O quien, quien ha vivido con alguien que tiene depresión se da cuenta que ya puedes hacer lo que sea. Es difícil llegar a esa persona. ¿Por qué? Porque está en esa pelota emocional y esa pelota emocional tira de su propia energía cada vez se, le, se va viendo más desmejorado, más bajito energéticamente, y de la de los que están alrededor, sobre todo de la de los animales. Ya os digo, ¿por qué? Porque son los que tienen más raíz, pero también de vuestros hijos, ya os digo, parejas, amigos, por eso hay muchas veces que vas, quedas con alguien y, y que está en mal momento y acabas, gast te gasta la energía. ¿no? También os digo, hay maneras de saber conectarte para tener energía para dar y tomar. ¿Vale? Para eso hay que aprender a ser un guardián de la energía, pero eso no es una cosa que os voy a poder transmitir eh, en un directo. Esto es lo que enseño en los cursos y sobre todo lo que se enseña en la maestría. ¿no? Eh, pero, pero bueno, por lo menos que sepáis que esto es así, ¿vale? que se mueve así. Esto, que sea accesible a todo el mundo. Eh, también, y esto es importante, y esto a veces un poquito escos, escuece un poco, ¿no? Los trabajos energéticos. Cuando uno trabaja con la energía y no trabaja su raíz, me da igual que sea Reiki, registros acásicos, telepatía, da igual. Cuando trabajas mucho, haces muchos trabajos, magia, tarot, da igual. Eh, cuando trabajas con la energía, estás todo el rato conectando en las conexiones energéticas o moviendo energía, haciendo sanación, pránica, reiki, lo que sea, acásicos, arquetipos, lo que sea, por muy sanación que sea, si estás trabajando en energía con, energía, con energías y no trabajas tu cuerpo y no trabajas tu raíz, te vas desenraizando, vas tirando de tu energía de riñón y sobre todo tiras de la energía de, de riñón de tus animales. Y tus hijos, de nuevo, pero sobre todo de tus animales. ¿Cómo sabemos que estamos enraizados? Eh, buena pregunta, eh, Raquel, eh, digo perdón, Esther. Y de hecho, ahora mismo iba hacia eso, pero quería explicar esto un poquito más. ¿Hacer de vez en cuando reiki a alguien? pues no es no, no, no te lleva a estar tirando de la energía de nada ni de nadie. no Hacer de vez en cuando unos acásicos, hacer de vez en cuando una comunicación telepática o prácticas de comunicación telepática, eso no está quitando energía a nadie. Pero si te estás dedicando eh, profesionalmente o dedicas todos tus días, todos tus días, un par de horitas a ello, ya es algo bastante... Eh, eh, a tener en cuenta. También están luego, cuando se hacen estos trabajos, mucha gente sabe hacer esos trabajos, pero no sabe luego ver si realmente ha quedado alguna, alguna conexión energética o algo que siga eh, llevando energía de un lado a otro. O sea, una limpieza energética. Y esto es lo que digo que escuece, porque es que todo el mundo pretende que sí, que se daría cuenta. Pues mi experiencia es que no, no, no nos damos cuenta. Eh, nos cuesta un montón darnos cuenta, porque está ya ahí, ¿sabes? Muchas veces, o es parte del trabajo, entonces, no es algo nuevo que digas, no, no es como un chicle en el, en el, en el zapato, no se ve. <ríe> ¿no? Entonces, es un chicle energético, muchas veces no se ve, y hay veces que se nota más de fuera que de dentro. Entonces, tener, eh, eso es que se puede ir aprendiendo, sí, pero hay que tener una formación intensiva en energía, pues eso es lo que hacemos en la... En la maestría, por ejemplo, no siempre se hacen muchos cursos sobre energía, pero no formaciones realmente que te enseñen qué consiste, cómo se mueve eh, y, y, y todas estas cosas que pueden pasar con la energía. Hay que enterarse, cuando uno es un profesional, es un profesional porque sabe muy bien cómo trabaja todo eso y si no, hay que ponerse las pilas y tener la humildad para, eh, para eso no siempre es tan fácil. Eh, y yo lo sé, o sea, yo soy la primera, me dedico a esto. Llevo mucho tiempo dedicándome no solo a comunicación con animales, antes ya me dedicaba a terapias y muchas de ellas eran energéticas, ya conexiones y, y de todo. Pero por, por eso digo, sé de lo, sé de lo que hablo, pero, y, y es importante que lo sepamos. Los taoístas sí que lo sabían. A mí mi, me, mi maestro de medicina china, cuando le dije que iba a empezar con Reiki, es lo primero que me dijo. Mm, me dijo, mucho problema ego y yo pensé, bueno, esto es porque como voy a hacer una cosa que él no me enseña ¿No? pero esa es nuestra propia mezquindad proyectada en el otro, luego con el tiempo me di cuenta que efectivamente, como él me explicó eh, trabajas mucho los, eh, los, los chakras superiores no, no trabajas los inferiores a no ser que lo hagas aparte y si haces mucho, pues al final se, el bloqueo justo es en el tercer chakra se da justo ahí, y realmente pues sí, ahí es donde se empieza la importancia personal y todo esto es ahí, entonces si tienes ahí el bloqueo realmente se traduce en ego, pero al final ¿qué es lo que quiere decir? bloqueo de, de, que no te deja que te, se va desenraizando y que al final además lo que, lo que va haciendo es tirar mucho de tu energía de riñón ¿No? eh, entonces eh, todas estas cosas al final, resumiendo, todo esto implica que no estamos en el presente. Cuando la, la pregunta de Esther, ¿cómo sabemos que estamos enraizados? Eh, estamos enraizados cuando estamos en presente y en contacto y conexión, eh, presencia, en presencia, ¿no? En contacto y conexión con nuestro cuerpo y con lo que se puede sentir a nuestro alrededor. No es nuestro estado, sí es nuestro estado natural, pero no es el estado normal del ser humano hoy en día. No de los que vivimos en más una sociedad occidentalizada como esta, de todos los que estamos ahora mismo en este Facebook Live. Entonces, ¿necesitamos hacer un esfuerzo? Pues sí, no queda otra. Si queremos conseguirlo y es parte de la evolución de especie, o sea que nos va a llegar por un lado o por otro, yo a mí me ha llegado para... Os lo, os lo estoy ofreciendo como para además ayudar a vuestros animalitos, que haya mucha menos deficiencia de energía de riñón, que tengan una mejor calidad de vida, que tengan más calidad y de vida y, y una vida más larga, ellos y según tú apoyas con esto, nosotros. Entonces, vamos a ir contestando esa pregunta de Esther poco a poco haciendo pequeños retos, pequeñas dinámicas como hemos estado haciendo en los retos que hemos hecho hasta ahora con la intención de en, este, en estos próximos cuatro semanas, que no sé si digo no sé si va a ser uno más o una menos, depende de este viaje cómo me organice, eh, vamos a ir haciendo dinámicas que nos vayan llegar a, a ir llevando a estar más en presente, sobre todo enfocado a no tirar tanto de la energía de nuestros animales. Y lo primero que va a ser, pues es como decía al principio del vídeo, vamos a empezar viendo... ¿En qué estamos? ¿Cuánto en presente estamos? Y para eso vamos a hacer un ejercicio. Todos los días, una dinámica, un ejercicio, llámalo X. Todos los días cuando nos levantamos, vamos, o cuando nos despertamos, vamos a sentir el cuerpo, todo el cuerpo, todas las partes del cuerpo. Voy a hacer una escucha así, directamente, tumbada en la cama, una escucha de todas las partes de mi cuerpo, a ver cuáles siento más, cuáles siento menos, si hay alguna que se siente mal o no, eh, si hay alguna que no puedo sentir, que a veces pasa, ¿vale? Y vamos a terminar esa escucha escuchando, sintiendo el latido de nuestro corazón. Ana, siempre, siempre, siempre llega en el momento eh, correcto. Y te mando un beso, que lo leí el otro día. Te mando un beso fuerte. Eh, eh, vamos a terminar esa escucha matinal con el latido de nuestro corazón y nos vamos a ir al baño y vamos a lavarnos la cara y nos vamos a asear y nos duchamos, lavamos los dientes lo que haga falta y vestir todo el rato con la conciencia del latido de nuestro corazón solo es eso tenemos una semana para conseguir asearnos y vestirnos sin perder la conciencia del latido de nuestro corazón. Me vais contando debajo de este vídeo cómo se os va dando, si vais descubriendo alguna cosa con ese intento, ¿vale? Y ya el año, eh, uy, el año que viene, eh, la semana que viene, el lunes a las 15 horas, nos volvemos a ver, charlamos de cómo nos ha ido esta parte del reto. Y os damos un pasito más con una nueva parte de este reto nuevo de vivir más y mejor. Nosotros y sobre todo nuestros animales. Nosotros somos así. Lo enfocamos en para nuestros animales. ¿Qué os parece? ¿Os apetece? Por cierto, me pregunta Carla, ¿cuándo será lo de Huasaca en México? Eh, ¿Se relaciona con este tema? A ver, todo lo que hago se relaciona con este tema, te diré. Y, pero también va a tener que ver pues eso, con, la, con el, las conexiones del camino de la Tierra, conectar con animales, pero también conectar con las plantas, con los minerales, con elementos, con todo. Y creo que va a ser en julio, pero tenemos que cerrar todavía la fecha porque tengo un julio muy movido, todo todo resulta que es en julio. Os lo, os lo iré a, eh, avisando, Carla. Y muchas gracias por preguntar. Venga, Esther, pues ya nos vamos contando, ¿eh? Me encanta, difícil pero precioso. Eva, que ya ha hecho cositas parecidas, ya sabe que no es tan fácil como a lo mejor suena de primeras. O sí, no sé, contarme. Contarme. Muy bien. Pues nada. Un beso para todos. Espero que os haya gustado. Que se haya comprendido bien, nos vemos aquí dentro de una semana y mientras tanto, lo dicho, ir contando debajo de este vídeo cómo se os da el reto de esta semana. Un besazo para vosotros y una rascadita para vuestros animales. Hasta el lunes que viene.